Un gusto para el cct con el CET Córdoba el que hayamos podido lograr este, organizar esta reunión que ha surgido por este, una motivación particular del doctor César Barbero de, de Río Cuarto y se ha terminado de concretar con el entusiasmo del, del doctor Tamarit, este, un conocedor de todo el ambiente científico y particularmente en el ámbito del modelado molecular de Córdoba y más allá también. Bueno, lo hemos denominado ciclo de charlas sobre propagación y evolución de epidemias, porque partimos de la matemática, pero nos damos cuenta que hay mucho más para aportar. Entonces, el objetivo se ha ampliado y actualmente es acercar a todos los investigadores de Córdoba que trabajan en temáticas asociadas a la epidemiología desde diversas perspectivas, Matemática, computacional, estadística, infectología histórica y social también. Este, bueno, así que esta, esto es un primer encuentro y esperamos este, poder desarrollar los otros enfoques a lo largo de otros encuentros a lo, este, bueno, que tendrán lugar, ya veremos cómo los podemos organizar cada semanal o quincenalmente. Bueno, este ciclo entonces, este, es el de modelos matemáticos de propagación y evolución de epidemias. Bueno, muchísimas gracias a los participantes que han aceptado esta invitación de una manera así muy este, amable y además se han avenido al escaso tiempo que le hemos brindado para organizar sus charlas. Bueno, este, es un gusto entonces poder escucharlos. Y los voy a dejar con el doctor Tamarit, que va a ser el moderador de la sesión. Como saben, son cinco minutos por charla, dos minutos para preguntas, y después al final una discusión abierta. Este, bueno, bienvenidos nuevamente a todos y espero que disfruten este encuentro. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias Marieca, muchas gracias en tu nombre al CCT por organizar esta actividad y a todas las instituciones que acompañan este primer encuentro. Muchas gracias a los participantes que han, se han dispuesto a, a compartir sus trabajos y también por supuesto al, a, a todos los que nos están oyendo, que son muchísimos comparado con la expectativa que al menos yo tenía. Así que muchas gracias. Yo voy a comenzar presentándolos rápidamente y dándole la palabra a cada uno. El primer, el primer colaborador que va a exponer es el doctor Orlando Viloni, profesor de, de Departamento de Física de la FAMAF e investigador del CONICET, trabaja en el IFEC, el Instituto de Física Enrique Gaviola, y va a hablar sobre el modulado, modelado computacional multiescala de la propagación del COVID-19 sobre la provincia de Córdoba en distintos escenarios de movilidad urbana, humana, perdón, humana. Entonces, Orlando, te damos la palabra por cinco minutos. Bueno, muchas gracias, Pancho. Ahora eh, comparto la pantalla. Primero que nada, quiero a agradecer a la doctora María Perilo y al doctor Francisco Tamarit por permitirme dar esta charla. Eh, lo que voy a contar básicamente es la idea de proyecto que enviamos este, a la agencia. Eh, primero que nada quiero introducir a los participantes del proyecto, al doctor Juan Ignacio Perotti, que fue el que eh, hizo el modelo, introdujo los cambios, él es un experto en las redes complejas, eh, en Abuela Almeida, quien está haciendo el doctorado en, en física también, en redes complejas, en detección de comunidades, y Andrés Chacoma, que trabaja en modelos de opinión, pero también tiene una experiencia en trabajo de las redes completas. Bueno, además, eh, nosotros no somos expertos en, en el tema, en el área de, de la propagación de epidemias, pero conocíamos un modelo eh, sobre propagación de epidemias de un investigador español que primero lo, lo, lo aplicó a la ciudad de Bogotá y recientemente con el, la propagación del COVID lo aplicó a distintos asuntamientos en España. Entonces, eh, el objetivo nuestro, digamos, era generar una herramienta para el control y evaluación de la evolución temporal de esta epidemia en el territorio cordobés, considerando distintos escenarios de movilidad humana y distintas escalas de resolución espacial. Eh, para ello es importante tener en cuenta factores geográficos que son relevantes, tales como la densidad poblacional y las interacciones entre las distintas metapoblaciones, que en nuestros casos podrían ser, por ejemplo, barrios de la ciudad de Córdoba o eventualmente eh, municipios como ciudades aledañas a Córdoba. Otro aspecto importante es la movilidad que opera a distintos niveles, niveles intra e interurbanos. Bueno, entonces el modelo de Alex Arena, que lo introdujo, como digo, recientemente para modelar el COVID en el año 2020, es un modelo de metapoblaciones, como la mayoría de los modelos de epidemia, pero tiene la particularidad de que tiene siete compartimientos, tres de los cuales son específicos y muy importantes en el COVID, que son los casos asintomáticos, los casos a hospitalizar y los rangos etarios, porque como todos sabemos en las personas más jóvenes, muchas veces la epidemia no tiene síntomas claros, mientras que afecta duramente a los adultos mayores. Para ello, lo que tiene de interesante es que introduce una matriz de, de movilidad que se calcula en base a datos empíricos, al menos en el paper original de ellos lo calcularon a base de datos empíricos, pero también que se puede estimar. De hecho, nosotros lo que hicimos es estimar esa esa, digo, la, dada la falta de datos, tuvimos que estimar esa matriz de movilidad. Y tiene, por supuesto, en cuenta la estructura espacial de la epidemia. Entonces acá les muestro rápidamente, para que tengan una idea, nada más que del número de parámetros que tiene eh, el modelo, digamos que son bastantes, pero muchos están bien estimados a partir de datos experimentales, y otros bueno requieren de, de bastante trabajo para, para obtenerlos. Lo que pueden ver ahí son los distintos compartimientos, que como dije, tiene siete compartimientos. También tenemos los rangos etarios. Y lo que se tiene en cuenta acá es básicamente la evolución de la fracción de agentes de cada parcela, donde una parcela puede ser un municipio o puede ser un barrio, como le dije. Entonces, el índice índice ahí, ahí lo que está indicando es la, es la parcela, básicamente. Y después tiene como cosa importante ahí un factor eh, pi, que es básicamente la tasa de transmisión de la enfermedad, al igual que todos los modelos de epidemia, pero esta tasa de transmisión depende de la estructura espacial de las distintas parcelas. Para eso hay que calcularlo y, y requiere el conocimiento, como le dije, de una matriz de movilidad que hay que estimarla y después hacen falta algunos cálculos accesorios con nuevos parámetros para poder este, obtener finalmente eh, la tasa de transmisión. Estamos, estamos en tiempo de a poquito, Orlando. Eh, ¿Estamos en tiempo? Estamos bueno, bueno, cerrando, muestro, sí. Sí, les muestro rap, eh, rápidamente los gráficos, que son la evolución de la epidemia, eh, el número de días, tenemos un pico a los 100 días. Acá pueden ver el mapa de Córdoba, donde ven cómo se propaga la epidemia, partiendo desde el centro y yendo hacia la periferia. Al cabo de 100 días, los mayores infectados están en, en la periferia. Y comentario final... Finales es que es, eh, este modelo es relativamente rápido, que puede resolver la estructura espacial en varias escalas, incluye los comportamientos necesarios para el tratamiento del COVID y permite la posibilidad de diseñar políticas para la contención de la enfermedad. El, los puntos en contra es que necesitan el cálculo de una matiz de movilidad, que en nuestro caso la estimamos, y bueno, hay que hacerle modificaciones para, eh, para tener en cuenta la cuarentena no tiene en cuenta fluctuaciones y no es demasiado útil cuando el número de infectados es bajo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Orlando. Después vamos a pasar a las preguntas. Te agradecemos. Ahora pasamos a, a la doctora María Cecilia Jiménez. María Cecilia es egresada y doctora de la Facultad de Ciencias Químicas y trabaja actualmente es profesora de FAMAF y investigadora también del IFEC, del Instituto de Física de Doble Dependencia de sí, sí. la Universidad de Así que te pedimos, Cecilia, cinco minutos con un cierto cumplimiento del tiempo. Bueno, el, el equipo de trabajo, estamos con Carlos Cosamé, Gonzalo Quiroga de Famap, Luis Reinaudi de Ciencias Químicas, Paulo Centras de San Luis, Oscar, Alejandro Pinto de Santiago del Estero y Diego Pérez, que está en Estados Unidos, somos los que estamos trabajando en esto. ¿no? Bueno, el modelito más. Eh, conocidos son el modelo CIR, el modelo CIR para las epidemias, donde el modelo CIR considera tres clases de infectados, los susceptibles, las personas sanas que se pueden contagiar, los infectados y los recuperados, que pueden vivir a, a los muertos en este grupo o, o ponerse en, en un grupo aparte, ¿no? eventualmente se pueden separar. Este, bueno, la, la, los sucesos que pueden ocurrir es que un susceptible se contagie a un infectado, produciéndose dos infectados, o que un infectado se recupera. Esos son los mecanismos. Eh, bueno, esto da lugar a estas ecuaciones diferenciales, donde la variación de los, de los susceptibles es por el contacto con un infectado y disminuye, por eso tiene un signo menos. En cambio, los infectados aumentan por el contacto con un susceptible y disminuyen cuando pasa a ser recuperado. Este es el término que un infectado pasa a recuperado. Eh, acá hay algunas curvas con algún, para, para ciertos valores de los parámetros. Eh, esto está en escala logarítmica acá. El modelo SIR, la curva roja son los infectados, que es lo que más nos interesa. Y acá está ampliada la parte de los infectados. ¿no? Eso... Se puede ir jugando con distintos parámetros, el tiempo que dura la infección, la población, la cantidad inicial, el R0 es el valor más importante, que es el, el, la, la tasa de contagio, tiene que ver con la tasa de contagio. En el modelo seguir eh, agrega una población más que son los expuestos o los que están incubando la enfermedad, han, han contraído la enfermedad y hay, en algunos modelos se considera que estas personas los e, contagian también o se puede considerar que no contagian, presentan los síntomas, pero no contagian. Son distintas posibilidades, distintas opciones. Eh, en este modelo, a, a, las, a los eventos que había antes, le agregamos este, que es que un susceptible se contagie de un expuesto y, eh, a su vez, el expuesto, eh, bueno, quedan dos expuestos y después otro paso, además, es que el expuesto pasa a infectado. ¿Sí? Esos son los las distintos sucesos que pueden ocurrir. Eh, estas son las serían las ecuaciones diferenciales que se pueden resolver por Runge-Kutta por cualquier método numérico. Eh, pero nosotros también usamos otro método que ya lo voy a mencionar, que es Montecarlo cinético, para, para, para, para plantear los mismos problemas. Y estos son eh, algunas curvas, eh, donde acá las curvas rojas son los expuestos y la curva eh, verde son los infectados, se ve que van muy seguidito, en este caso no hemos considerado que los expuestos pueden contagiar. El método de Montecarlo cinético, que es algo que usamos nosotros, eh, consiste en la evolución temporal, es un método de Montecarlo que sirve para, para la evolución temporal eh, porque tiene en cuenta las velocidades a las que pueden ocurrir los distintos eventos y dentro de esas velocidades está puesto el, el tiempo que dura la infección y todas esas cosas en estos casos de las epidemias. Eh, con estos modelitos, tanto con Montecarlo Cinético como con Rungecuta, hace unos años con Diego Pérez, uno de los colaboradores, tratamos de modelar la epidemia de SARS eh, de 2003, eh, y estos eran los datos reales que teníamos en, entre el 17 de marzo y el de mayo de 2003, y el modelo este lo que tiene es un modelo que eh, tiene dos caminos, la enfermedad A, que es la enfermedad del SARS, y la enfermedad B, que es otra enfermedad, que este, es otra especie de gripe, pero que los enfermos que se contagien de la enfermedad B quedan inmunizados para la enfermedad A. O sea, tienen dos caminos por donde pueden ir los susceptibles. ¿no? Y con ese modelo, las simulaciones, obtuvimos estos resultados de simulación y ejecuta comparados con los datos reales. En Eso fue hace algunos años con Diego Pérez. Y ahora, bueno, al principio de la epidemia hemos tratado de ajustar un poco los datos de Argentina, Chile y Brasil. Eh, Estos fue, fueron los primeros días, después nos falta ahora tomar con más días con, con los datos que se conocen más. Y acá tuvimos en cuenta dos, tas dos tasas de duplicación para cada país hasta determinado día una tasa, y después hasta determinado día otra tasa de duplicación, y bueno, así nos, nos quedaban más o menos las curvas. Y además, eh, Pablo Centres de San Luis está haciendo un modelito de difusión de agentes en el continuo, que eh, considera que un agente que está infectado dentro de un cierto radio, se si encuentra susceptibles dentro de un cierto radio, los puede contagiar. Y estamos curvas, cinco minutos. Bien, perfecto, ya terminamos. Estas son las curvas para distintos radios de corte, el radio de corte más grande es esta curva, el radio de corte más chico es esta curva para el contagio. Bueno, eso es más o menos lo que tenemos por ahora. Muchísimas gracias, Ceci. Bueno, quiero decir que somos un montón, 171 bueno, personas, que hay gente de todos lados, de Buenos Aires, de Corrientes, de Salta, de San Luis, así que bueno, de muchas instituciones de nuestra universidad, de Río Cuarto, de muchos institutos, así que muchas gracias a todos. Y seguramente el CCT va a organizar otras, que yo no moderaré, y esperemos que este, este, esto siga creciendo, porque necesitamos cooperar e interactuar más estrechamente. Ahora le paso la palabra a Dante Paz. Dante es profesor del Observatorio Astronómico Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, es investigador del IATE, que es el Instituto de... Doble Dependencia Universidad CONICET, en en, en, dedicado a la astronomía. Eh, Dante, entonces tenemos cinco minutos y de aviso. Bueno, gracias, Pancho. Bueno, yo no preparé slide para, para tratar de ir más rápido. Básicamente, nosotros somos un grupo casi, casi en su totalidad de astrónomos. Eh, eh, básicamente, no, no nos convocó Juan Cabral, que, que es, él es doctor en informática, también trabajado en nuestro instituto, y, y Juan, eh, cuando empezó todo este tema de la epidemia, él se acercó al Rawson y trató de hablar con la gente que, que estaba en el ministerio, y ahí nos empezamos a enterar de los problemas que ellos estaban teniendo y las, cosas, las necesidades que ellos anticipaban. Entonces nosotros, un poco en función de eso, y organizados por Juan, que, que bueno, como él viene de, la, de haber estado también en el ámbito privado, tiene como, como ideas de cómo gestionar equipos. Eh, nos dividimos en varias líneas y trabajamos en varios temas. Eh, básicamente hay varias líneas, una fue la carga rápida de datos, porque la idea era resolver el problema de la carga de datos que tenían los hospitales. Otro era conseguir, eh, conseguir datos, porque al principio todos los organismos no querían liberar ninguna información por, por las cuestiones de, de la legislación y la protección de la identidad de las personas. Ahí tenemos una librería que, que obtiene la información que los diferentes estados provinciales y nacionales liberan y se concilia. Eh, ahí tuvimos grandes aportes de, de, de gente como... como como Nadia, que vienen bueno, acá está todo el equipo, en realidad hay, hay gente de varios lugares, aunque la mayoría somos astrónomos, también está Rodrigo, que, que él nos asesora mucho, que es de la Facultad de Ciencias Químicas, y la persona que le hablaba a Nadia, que ella eh, nos ayudó mucho con métodos de la contabilidad, que nos permitieron eh, ver que las, las bases de datos fueran conciliables. Eh, después, una de las líneas fue la generación de escenarios epidemiológicos, y cómo comparar diferentes escenarios epidemiológicos en diferentes países, y bueno, eso es un poco lo que acá nos, nos importa. De lo que es generación de escenarios epidemiológicos, desarrollamos varias versiones, como en aquel momento nosotros sabíamos que eh, Juan Perotti estaba trabajando, con, como con ahora Orlando, con el modelo de arenas, nos fuimos a un modelo sencillo, como, como los que recién explicaba, eh, creo que Cecilia, de, de modelos tipo SEIR y CIRP. Y yo en particular trabajé en un modelo eh, tipo eh, eh, SAIL, que separa eh, la gente que, que tiene formas leves y formas fuertes de la enfermedad y tiene varios eh, varias compartimentos. Eh, bueno, todos los códigos que nosotros trabajamos están en nuestra página web. Ustedes pueden descargar el software. Hemos hecho videos demo de cómo se utilizan. Y todo el software es, es open source, así que todo está disponible para que ustedes puedan utilizarlo en caso de que quieran. El modelo en particular del que yo les hablo, lo desarrolló un chico en Estados Unidos que, con, que nos contactamos por las redes sociales. Y básicamente lo que hace es un modelo SAIR eh, con fallecidos, y, o sea con muertes, y integra un sistema de ecuaciones diferenciales en los cuales los compartimentos que se separan son estos. Los susceptibles, los expuestos, los infecciosos, la gente que se recuperó, la gente que se recupera en la casa, la gente que se recupera en un hospital, la gente que, que bueno, se recupera mediante la muerte, <ríe> tristemente, y la gente que eh, se recupera, ya sea de la, de la forma leve de la enfermedad y la forma fuerte de, de la enfermedad, ¿Mm? los casos fatales. Eh, el modelo, el enfoque que nosotros le dimos fue siempre tratar de que el software fuera, eh, eh, pudiera subirse a un servidor en la web que no requisi, requiriera que, que la gente del Ministerio de Salud de la provincia necesitara instalar un software en sus máquinas, que ellos pudieran correrlo y pudieran comparar con los datos. ¿sí? Acá yo estoy poniendo los datos de Argentina, tomando Argentina como si fuera un todo. Eh, acá tenemos los confirmados en Argentina y los decesos en Argentina, y las curvas que, que predice el modelo, modelando las intervenciones en, en que, que, que se realizan mediante políticas del Estado. Que básicamente lo que hacen es cambiar el ritmo reproductivo que interviene en las ecuaciones de propagación del modelo. Entonces la idea, eh, gracias también a que, bueno, Pancho nos contactó, Pancho Tamarín, nuestro moderador, en su momento nos contactó con Mario Lanfri de CONAE, y CONAE estaba siguiendo un proyecto muy parecido a este, eh, pudimos mejorar un montón, y este básicamente es la unión de los, de los dos proyectos, el proyecto que llevaba el y el proyecto que llevaba CONAE. Y básicamente con esta calculadora, que se la acercamos a gente del ministerio que la ha estado utilizando para el caso de Córdoba, eh, el, la persona puede eh, poner todos los parámetros que, que necesite, de dinámica a la transmisión de la enfermedad, cómo es los números reproductivos, cuáles fueron los efectos de las políticas, variando la duración de las cuarentenas y los valores estos, y también eh, la dinámica clínica, los eh, digamos, cuál es la mortalidad, etcétera, todos todo los parámetros que, que vienen. y La estamos idea era y... es que siempre se pudiera descargar los datos, para que lo pudiera manipular en un Excel. Bueno, eso es todo, eh, tenemos varias versiones de esta calculadora, y tenemos otro software también que estamos desarrollando, que también sí si, les interesa, está aquí en la página web que también tiene una interfase fácil de usar. Eh, si a ustedes les interesa, pueden consultar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Dante. Es importante aclarar que eso está disponible, que después podemos ver la forma. Si pudieras poner en el chat la página, para que sí, la gente pueda sí, ir a, a la calculadora sin tener que correr todo el sitio, sería bueno. Bueno, entonces ahora le vamos a pasar la palabra a Juan Pablo Carranza. ¿Está listo ahí, Juan Pablo? Juan Pablo Estamos es, listos, sí, sí. Es economista, magíster de nuestra universidad, es profesor también del de IFAP, Instituto de Investigación y Formación en la Administración Pública. Es, además trabaja en IDECOR, que es el Instituto de la Provincia de Córdoba, el Ministerio que depende del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba. Entonces, Juan Pablo, damos cinco minutos. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, primero, muy, muy bueno lo de Dante, ¿no? de, de lo que he estado viendo, eh, para mí es el, el modelo más, más logrado, ¿no? por supuesto que no he visto todo lo que hay, pero es un muy buen trabajo. Eh, nosotros, como para tener un poquito de contexto, eh, estamos actualmente trabajando en la estimación del valor del suelo con técnicas de aprendizaje automático, o sea que no es ni por cerca nuestro ámbito, pero desde el Ministerio de Finanzas nos pidieron si podíamos dar una mano en un en COVID Lab, se llamó, que organizó el Ministerio de Ciencia y Técnica, y fue un esfuerzo de cinco días el que hicimos. Eh, o sea que lo que les voy a mostrar ahora es eh, algo que se construyó en, en cinco días, de manera bastante rauda por parte del equipo. El equipo está formado aprovecho por Emilia Bullano y Rocío Cerino, que son economistas, por Federico Monsani, que es Magíster en Estadística Aplicada, y Mariano Córdoba, que es Doctor en Ciencias Agropecuarias de CONICET. Eh, bien, y en esos cinco días nos pusimos a trabajar sobre esto, y después lo dejamos, ¿sí? no, no es que tuvo una evolución más allá de ese esfuerzo, eh, en este contexto lo presentamos en, en ese COVID Lab, con la intención que tenemos nosotros de poner una herramienta a disposición, más o menos lo que comentaba eh, Dante recién, poner una herramienta a disposición de las autoridades del de COE, eh, bueno y después un tanto por lo metafísico del ámbito, digamos, eh, se planteó como un jacatón. Eh, nosotros nos, no, no nos sentimos muy cómodos presentando las cosas, llegando las apuradas, digamos, y lo que van a ver está de entre casa, básicamente por ese, ese formato de competencia que se le dio a este, a esta, a este evento. Y... Bien, bueno, eh, después lo dejamos, sí como les decía, lo dejamos un poco por eso y un poco también porque nos dio un poco de, de, de... me dio pudor a mí lo que se había generado en torno a esto. Lo subí a redes sociales y me llamaban de medios de comunicación preguntándome cuándo iba a ser el pico. A mí que soy economista y que hacía cinco días que estaba estudiando el tema. Entonces, bueno, un poquito nos retiramos de ahí por, por prudencia más que por otra cosa. Eh, bien, lo que les estoy mostrando aquí en pantalla es... Nosotros trabajamos sobre el paper que estaba en bode en ese momento, que es el paper de ARENA, que recién lo comentaba también el doctor en la presentación previa. Lo, lo que hicimos fue programar las cadenas de Markov que están dentro de ese paper, programarlas en R, y construir una aplicación. ¿sí? Una aplicación con la intención de que sea un médico, o un grupo de médicos, o alguien con conocimiento específico de la materia, quien pudiese fijar los parámetros de este modelo, que es un modelo determinístico. Entonces, que sea alguien con conocimiento del tema quien pudiera fijar. No tenemos la intención nosotros de predecir un pico de la pandemia ni de analizar su evolución, porque no estamos en condiciones, sencillamente. Eh, con el, el vínculo territorial que tiene este modelo, pero con algunas simplificaciones. Yo paso a mostrarles lo que se construyó en aquel momento, que como les digo, está medio de entrecasa, y... Eh, no, no estamos muy contentos tampoco con la presentación y el diseño, lo hicimos nosotros que no tenemos tampoco nociones de diseño web, pero acá lo que pueden ver son los parámetros del modelo de arenas, sin considerar esta matriz de, de contagios eh, por grupos etarios, y en donde, bueno jugando con las distintas probabilidades, que se, o las tasas, depende de cómo uno las quiera analizar, se puede ir analizando la, la evolución de la pandemia, en el tiempo, ¿sí? acá se pueden visualizar, justo me está tapando el zoom, me está tapando el, lo que quiero tocar, uno puede ampliar la escala de días que se va viendo, bueno, esto por acá atrás se vio, en R va corriendo, se va ajustando y va arrojando distintos, distintas evoluciones de las no curvas según ese modelo. Yo no estoy viendo yo, pero mejor si yo nomás. Acá arriba dice bien. modelo epidemiológico compartimental, bien. Bueno, ah, les decía, lo que ve ahí en el código de R, tiene, ese es el back. Lo que está al frente de eso es esto que está acá. Entonces, ¿Eh? les decía, están a modo de tablero de comando, están las, los distintos parámetros del modelo de arenas, simplificado en algún punto, y se va, se va viendo la evolución en términos de tiempo, y en términos de población, siendo parámetros de estos que se pueden controlar. Se puede controlar lo que uno ve, se puede controlar la cantidad de personas susceptibles a ser contagiadas. Bueno, una visual, lo que apuntamos era eso, una visualización del modelo de, de arenas, principalmente, un modelo SAIR eh, compartimental, con la interfaz territorial, que acá debería verse un mapa. ¿Se ve el mapita? Sí, se, se ve. El se mapita ve. Bien, acá es donde frenamos nosotros, porque esto ya entramos en un proceso estocástico, no estimamos la matriz de contagio. En la ecuación 9 del paper hay una matriz de contagio prevista, eh, con tan pocos datos... Es un tanto arriesgado avanzar en este tipo de, de estimaciones. Eh, si hubiésemos ido desarrollando esto, bueno, acá lo ven a nivel de fracción censal ustedes se puede hacer una grilla o un radio censal esto lo define, lo define el investigador o la necesidad de, de, de quien lo esté utilizando. Eh, es algo que hemos estado discutiendo dentro del equipo, quizás mi, mi primera estrategia hubiese sido hacer un modelo logit autoregresivo, un autologit para tratar de verla, con una matriz de vecindarios, para tratar de, de estimar de esa forma la propagación espacial de, de la epidemia. Eh, pero bueno, como les digo, ante la restricción de información, y considero esto fue hace un mes y medio, hoy por hoy todavía me parece muy poca información y muy riesgoso eh, hacer un modelo espacial con tan poca información. Si ¿sí? la tasa de error... Es, es demasiado elevada me parece. Pero bien, eh, ya, ya robé demasiado tiempo, no, no sé si puedo ir sí. cortando si les parece, pero bueno, va, a grandes rasgos es eso lo que habíamos desarrollado en aquel momento. Bueno, muchas gracias. Gracias. gracias. Después volveremos a la pregunta, muy bueno. Entonces ahora le, le paso la, la palabra a Gustavo Sibona, Gustavo Sibona también es colega, es físico de FAMAF, de la, de la sección Física, es profesor y es investigador también de ILIFEC, la, la unidad CONICET Universidad, y bueno, es un, un antiguo model, modelador del área de epidemiología en nuestro país. Así que te damos la palabra, Gustavo. No te estoy escuchando yo, no sé si... si... ¿Hola? Ahí está, ahí está. Hola, ¿qué tal, Pancho? Muchas gracias por la invitación. Eh, buenas tardes a todos. Lo que yo voy a contar es un tipo de modelado que hacemos con Fernando Perbani de Francia desde hace más de 10 años y que, bueno, en los últimos años se ha sumado Benjamín Marcolongo, que está haciendo la tesis doctoral con nosotros. Es modelos de epidemiología, pero basado en agentes, eh, más fácil de... Ahí está de explicar lo que es un modelo basado en agentes a través de estos videitos. Eh, los azules vendrían a ser, eh, los discos es un individuo, eh, los azules vendrían a ser los susceptibles, los rojos los infectados, los verdes los recuperados. Eh, y en esta primera simulación se puede ver que se mueve más homogénea en toda la... El área. En cambio, si variamos la dinámica de movimiento, podemos ver que se forman pequeños focos de infectados y eh, hay una heterogeneidad bastante grande justamente eh, debido al modelo o esta primera simulación es eh, lo que nosotros llamamos una dinámica balística en la cual la interacción se produce prácticamente por un movimiento directo a, a, al encuentro, en cambio en el difusivo eh, hay varios cambios de dirección antes de que se produzca el encuentro, el balístico podría llegar a ser el caso de una ciudad grande con mucha dinámica, eh, Buenos Aires por ejemplo, en el cual la gente se mueve mucho eh, para ir a un trabajo o ir a otro lado, y en el camino, en el ómnibus, en el tren, eh, se encuentra con un montón de otra gente, va a negocios que no tienen nada que ver con su barrio y cosas por el estilo. En cambio, el, el sistema difusivo podría representar una cuarentena en esa misma ciudad en la cual la gente se, eh, se mueve únicamente en un entorno de, de donde está. Eh, justamente este tipo de modelos nos permiten eh, analizar en forma directa, introducir en forma directa eh, varias eh, parámetros para nosotros son muy interesantes y creo que hoy en día son, han cobrado más interés, como puede ser la movilidad de una sociedad pensado en la cantidad de interacciones que un individuo tiene en un determinado instante de tiempo, o por día, digamos, y el tipo de interacción, ya que la sociedad es, eh, depende del tipo de sociedad, la interacción entre los individuos puede ser muy distinta. Esto a ser dos esquemas, un esquema de... Eh, en particular de cómo es la interacción, nosotros estamos usando, o usamos más que nada, eh, un potencial de esferas blandas para simular la interacción, pero se puede modificar como quiera, y por otro lado la dinámica del, eh, de movimiento, que se puede analizar, o nosotros hemos analizado mediante teoría cinética, para encontrar algunos resultados analíticos, pero la mayoría de las simulaciones, cuando uno empieza a hacer cosas heterogéneas, tiene que hacer simulaciones numéricas. Esto vendría a ser algunos resultados de corridas, uno puede ver acá en el medio, de vuelta, los azules son los susceptibles, verde recuperados y rojos infectados, la línea en el medio vendría a ser los resultados que uno obtendría con un campo medio, o sea, con ecuaciones diferenciales que mucha gente usa, y eh, uno puede ver alrededor de ese resultado o de esa corrida de campo medio, todas las corridas de nuestro modelo que forman una nube, ¿no? produciendo resultados eh, con una alta aleatoriedad, digamos. Eh, en particular, no se ve bien acá, pero bueno, acá atrás hay una nube de los infectados, y entonces podemos tener situaciones donde hay un pico de infectados muy rápido, que después de decae puede ser lento o puede ser muy eh, rápido eh, y que no tiene nada que ver con lo que se obtiene en el campo medio. En estas tres simulaciones se ve, puede ver mejor justamente un pico de infectados que cae lentamente o una situación en la que no hay infectados y después se produce un pico más alto que el anterior inclusive. Eh, con estos modelos eh, hicimos, calculamos el R0, de la famosa tasa de reproductiva básica, que está de moda ahora, eh, y vimos que él es proporcional a la movilidad para el caso balístico, y es, es proporcional a B al cuadrado, que pasa a ser un coeficiente de difusión, para el caso difusivo. ¿no? Y estas vendrían a ser las dos curvas de las simulaciones y los resultados analíticos que habíamos obtenido. Eh, este, con estos resultados, Creamos un diagrama de fase, la parte gris corresponde a un R0 menor que 1, es decir que la enfermedad no se no vamos a tener una epidemia o, o... parte blanca va? corresponde ¿Sí? No, ¿No, no, no se había perdido, se había perdido, pero ah. la parte blanca corresponde a un R0 mayor que 1. Eh, que justamente es donde vamos a tener una epidemia eh, bastante grande y dentro de este sector podemos ver que la parte difusiva la que tiene la parte justamente la de cuarentena como mencionaba antes la que tiene un R0 menor que 1 pero si uno relaja de alguna manera con la velocidad por ejemplo o, la, la velocidad, o el número de interacciones que uno tiene uno puede pasar a la parte de R0 mayor que 1 pero difusiva ¿no? y incrementar el impacto de la epidemia bueno, estos son algunos de los eh, trabajos que publicamos. y Estos son los resultados que obtuvimos en el último tiempo. Esto corresponde a un resultado que habíamos hecho el año pasado, a fin del año pasado, y presentamos en un congreso en Brasil justo antes de que, de que, se, que entrar en cuarentena, en la cual el número de... Eh, vimos o analizamos cuántos... Eh, Personas tienen que estar inmunizadas de alguna manera, ya sea por una vacuna o por haber tenido la enfermedad antes, para que una epidemia no se desarrolle, o un pico de epidemia, eh, un brote epidémico, mejor dicho, no se desarrolle, de acuerdo a la densidad. Y nosotros vemos que eh, 0.03 corresponde a ciudades grandes, como por ejemplo Río, San Pablo, Buenos Aires, Nueva York. Eh, y vemos que tiene que estar casi el 90% de la gente inmunizada de alguna manera, ya sea con, eh, por haber tenido la enfermedad o con alguna vacuna, que en el caso del COVID no existe. Eh, pero esto, eh, siempre considerando que la dinámica es una dinámica normal en la cual hay alta movilidad, no estamos pensando en cuarentena. En cambio, en, en, de la misma manera, en ciudades con una densidad mucho más baja, el número de eh, de, de inmunes también necesarios para no producir el brote baja ya estamos fuera ya estamos en tiempo Gustavo bueno dos cositas esto es un análisis de cuarentenas recursivas que lo que nosotros veíamos que no tiene sentido eh, hacer cuarentenas repetitivas porque la mayoría del tiempo vamos a tener que estar en cuarentena y el tiempo que estamos fuera de cuarentena eh, no lo vamos a tener, y esto es un modelo también de campo medio que hicimos para Corea, que tiene una gran alta densidad, y que si bien no es tampoco muy bueno, eh, la aproximación es mejor que, que otras, eh, en el cual analizamos los asintomáticos, la búsqueda de asintomáticos debido a la gran cantidad de testeos que se hacen allá. Gracias, Pancho. Muchas gracias, Gustavo. Disculpe, yo, com yo cometí un error y invertí a Gustavo con César, así que ahora voy a presentar al doctor César Barbero. El profesor César es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y es también investigador del Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados, el ITEMA. Así que, César, te, te dejo la palabra y muchas gracias por haber participado. Hola, sí. Eh, no, estuvo muy bueno que me cortara porque se me cortó la conexión justo en el medio de Gustavo, así que <ríe> me ha sido peor. ¿Que ¿Me ven? ¿Ven la pantalla? Sí, te vemos, okay. sí, te vemos. Bueno, eh, como decía la, la doctora Perillo, eh, eh, fue de alguna manera el originante de esto porque yo les envié a todas las autoridades un... un trabajito en, muy muy rápido que que hice con otra gente acá de Río Cuarto, pero que tiene el sentido eh, fundamental de eh, ser activo, o sea, decir, bueno, estamos, eh, ¿qué, ¿qué estamos haciendo y qué podríamos hacer? Eh, obviamente los modelos que se han, se han discutido, y me imagino que los que se van a discutir eh, en el futuro, son, en las otras charlas, va a ser, son tremendamente eh, más sofisticados y más, perfectos de lo que nosotros planteamos, pero el problema está en que las muchas decisiones que están tomando en todo el planeta se toman en base a ciertos modelos que ya se han aplicado y que nosotros creemos que tienen bastante deficiencia, y por eso no, justamente es que tratamos de buscar una vuelta di diferente. En realidad nosotros eh, queda medio complicado saber si, si aplicamos un modelo, porque yo soy experimentalista soy físico-químico y de ciencia de material y nanotecnología, y lo que hacemos nosotros es ajuste, o sea, nosotros usamos los datos experimentales, digamos, y por lo tanto necesitamos una ley, si es analítica, mejor. Y bueno, entonces, eh, no, pero eso bueno, es muy limitado, bueno, pero parece que funciona. Y usamos la viejísima, 1850-1860, ley de FARC, de epidemiología, y bueno, lo que están viendo ahí es, no es nuestro, en realidad, eso es la, eh, lo que se está usando en el mundo. O sea, lo que se está usando políticamente en el mundo, no teóricamente se están usando muchas cosas interesantes. Pero la mayor parte de las decisiones se tomaron en base a un reporte, el reporte 6 del Centro de Infecciones, de, de Infecciones Globales del Imperial, el cual es London, el, el famoso Nell Ferguson, que propuso esa figurita, que también está en otros papers más anteriores, pero que la puso además en de, imagen de moda, que es la famosa figurita de chatar la curva, o sea, la idea es que eh, si no se hace nada, en el caso de, de, de plantearlo de esa manera, eh, la, si no se hace nada la, la, va a quedar la curva roja, o si se hace mitigación, o sea, toman algunas medidas como cerrar las escuelas, cerrar los teatros, etc., y si se hace su presión, que es 75% de limitación de todo tipo de contacto, lo que es bastante grande, eh, se podría lograr demorar, achatar la curva, bajar el pico, y en realidad vamos a ver que, eh, bueno, cuál es el objetivo de hacer eso, que es una medida draconiana que nunca se tomó en la historia de la humanidad, que yo sepa, o sea, en la, global, obviamente no, en distintos países probablemente en la Edad Media, pero nunca después, y esa, esa medida, la, el objetivo fundamental es que lograr bajar la curva debajo de esta línea punteada. Esa línea punteada es la capacidad del sistema médico. El problema es un problema muy inglés, porque el sistema médico estatal inglés es, tiene una característica fundamental, es no tener mucha capacidad para problemas de emergencia. Todos los años tienen problemas con la gripe. Y entonces, bueno, está todo bien, o sea, eso funciona. Pero claro, la medida es, es terrible, que es la que estamos viviendo, obviamente, o sea, no sé si todos la han tomado por esas razones, pero hay países como Inglaterra, obviamente, y Estados Unidos, cuando tenía la, la cuarentena, y Francia y algunos otros, eh, que la han tomado en base a este tipo de, este tipo de reporte Esa me, gráfica es de casos por día, en función de días. La gráfica azul es, eh, es la misma datos, hasta el día 128 son datos reales, después son ajustados, eh, de la República Argentina. O sea, es lo que nosotros estamos viviendo, eh, como ven, es muchísimo más bajo. ¿no? Eh, la, el pronóstico para Argentina, perdón, la, la otra curva también no era para Reino Unido, era para Argentina, porque el grupo del Imperial College armó un Excel con todos los datos simulados eh, de todo el mundo, eh, la, el pronóstico para Argentina de casos acumulados, o sea, la sumatoria, lo que se reporta normalmente es, eh, de vuelta, la línea roja y la línea verde, una cosa interesante es que las dos líneas tienen el mismo valor final, o sea, obviamente, la, la, la demora de la curva no cambia el escenario, los susceptibles siendo los mismos, no hace nada con la cantidad total, sino que lo que hace es, eh, poder acceder con el sistema médico. De vuelta, a la Argentina ahora estamos acá. ¿Mm? Entonces, eh, ¿cuál es el problema? Bueno, Río Cuarto no tiene facultad de medicina, no tenemos médicos acá cerca, ya van a ver que uno de los participantes es un médico que es ex compañero secundario mío de, de, de Belville, que está en Belville ahora, y el resulta ser que entonces yo, eh, cuando veía esto, me resultó un poco raro, algunas cuestiones en contra, pero lo más interesante es que dijimos, bueno, eh, la, que, que esto está bien, está mal, qué sé yo, entonces a pelear los eh, epidemiólogos los más cercanos que tenemos que son veterinarios. Los veterinarios me dijeron que la cuarentena total era una locura, que nunca le sí, pasó cuarentena minutos, a todo el mundo. ¿Eh? Ya estamos en seis minutos. Ah, perdón, bueno, soy sí, sí. medio lento. Eh, bueno, esta es la curva, esta es, la, la, curva. Eh, el, el, esta es la, la famosa ley de, de Faro y Brownlee. eso es lo que aplicamos nosotros, o sea, el ajuste, esos son Bélgica y el mundo completo, que ya pasamos el pico, y bueno, eso lo genera un programa automático que cubre 165 países, y da este tipo de R cuadrado, que obviamente para un experimentalista es excelente, con lo cual ajusta perfectamente todo el mundo, todo el mundo aparentemente cumple con la ley, y para la Argentina estamos en esta situación, o sea que tenemos una perspectiva de 700 casos, más o menos, totales. Y también hemos pasado más o menos el pico. La otra conclusión, entre comillas, es que no, no hay ninguna observación de relación entre el ancho de la curva o el día del pico, que serían medidas de la demora que se consigue, con la cantidad de muertes. O sea, no... Eh, no tenemos eh, no hay ninguna correlación entre todos estos números que diga que la cuarentena sirve, por decirlo claramente. O sea, realmente no los que no han aplicado la cuarentena, los que la han aplicado distinto, lo que sea, tienen un total scattering de la cantidad de, de, de muertos. Nosotros trabajamos sobre muertos porque contagios no... O sea, el trabajar sobre contagios, todos sabemos que depende de, de detectarlos, están los asintomáticos los que no se testearon, etcétera, y lo que a la gente realmente le interesa, y para la política pública, es cuántos muertos va a haber. Entonces justamente esa era un poco la motivación, por eso a nosotros nos preocupó mucho y tratamos de informarlo, no para decir sabemos qué es lo que va a pasar, porque no lo sabemos, de hecho, eh, los, las, las, estas gráficas que teníamos a nosotros nos daba mucho menor, nos daba un máximo de 300 y ahora ha aumentado, entre comillas, pero, pero lo que sí el orden de magnitud, que es lo que nos interesaría como experimentalistas nos da bajísimo, nos da del orden de 12 muertes por millón, que es obviamente bajísimo comparado con Bélgica, 700, Estados Unidos, 120, Canadá, 150, etc. etc. César, bueno. estamos ya en más de 8 minutos. Sí, gracias, gracias, disculpame. No, no, ah, ya termina. Bueno, muchas gracias César. Entonces, yo les quería pedir a los... A los disertantes, si tienen ganas sin compromiso, si tienen ganas de dejar el mail o algún, algún medio de contacto en el chat para que quien quiera contactarlos los pueda contactar, porque hay otra gente que no, la, que no está invitada acá, que no, está, que no quiso venir, que está modelando, yo nombré al, al grupo de, de la CONAE, pero también hay gente en ciencias químicas, así que debe haber otra gente, hay estadísticos presentes, gente de varias universidades, me parece que sería bueno que, le dejen, que se queden en contacto. Y si lo quieren hacer por privado, me mandan, yo después le mando el mail a todos los participantes. Ahora los voy a dejar con Osvaldo Moreski, Osvaldo es profesor de, también de FAMAF, el, de la sección física, es investigador también del IFEC, el Instituto Universidad Conicet, y va a hablar sobre la aplicación del modelo SIRD generalizado a la pandemia 2020. Bueno, un abrazo, Osvaldo. Bueno, lo quería mostrar un poquito la estructura de la charla, voy a tratar de tocar es, esos temas, pero paso directamente a los conceptos fundamentales. Eh, lo, la guía que yo he tenido es eh, a qué tenía yo acceso. Eh, y bueno, fundamentalmente me concentré en, en la facilidad de los datos que publica la Universidad de Johns Hopkins que para todos los países este, tiene una base de datos con infectados, recuperados y decesos. Eso es lo que motiva entonces eh, la elección del modelo, porque hace uso justamente de los tres eh, parámetros que, que uno tiene. Este, por lo tanto, lo que uno ha querido hacer es mostrar esta información, no solamente con totales diarios, sino eh, de manera organizada en forma de gráficos, y que sea útil para la comunidad y para la gente que, tiene, eh, que toma decisiones sobre este asunto. Lo que estoy mostrando acá, entonces, es, eh, es la página donde pueden encontrar los gráficos que algunos se cambian cotidianamente, como los a cada, eh, debido a cada país, y los que aplican el modelo me toman un poquito más de tiempo, a veces este, cada cuatro días, a veces cada siete días. Este, el modelo SIRT que tiene la D al final, es porque también se hace uso de eh, la información de los decesos. Es muy parecido al CIRT, que ya se comentó anteriormente, eh, en algún sentido es como una evolución. Eh, las ecuaciones son parecidas a las que ya han sido presentadas anteriormente. La diferencia de mi tratamiento es que los coeficientes que aparecen aquí, en cada una de estas ecuaciones, como el kappa, como lambda y delta que aparecen ahí, no eh, los asumo como constantes, sino que los calculo con los datos. Y eh, varían con el tiempo de una manera, eh, bueno, muy agitada, diría yo. Y otro parámetro que calculo yo, ¿no? yo no calculo el, el, el R0, sino que calculo otra cosa muy similar, que es el RT. El problema que yo vi con el R0 es que depende de la masa de susceptibles, en cambio este no. Este, eh, no depende de la masa de susceptibles, y entonces, eh, que es un parámetro que uno no tiene acceso por observación. La validación del modelo ha sido con el caso de China, el caso, dado que ya pasó, eh, a, pueden ver ahí con la curva verde, eh, eh, la curva azul son los datos, la curva verde es el, el cálculo con el modelo, dado los datos. La curva media naranja es otra estimación donde uno asume que los coeficientes son lineales de atrozos eh, temporalmente. Ahora le paso a mostrar con distinto inicio temporal. El inicio temporal está allí. Bien. Se puede ver que la curva verde sigue muy bien los datos azules. Ahora comienzo aquí. Nuevamente la curva sigue muy bien los datos y ahora comienzo aquí y nuevamente la curva está superpuesta sobre los datos. Esto es para uno ver y convencerse que realmente ese sistema de ecuaciones diferenciales describen bien eh, estos tres datos que uno tiene acceso. Ahora paso a la aplicación de esto, el caso de Argentina. Los datos que uno tiene de Argentina es el azul, el verde y el rojo. Eh, y estos es, son los que quedan activos cuando uno de todos los casos totales toma en cuenta los recuperados y eh, los decesos. Cuando uno aplica el modelo, oh, hoy lo hice el cálculo de nuevo, este, para los casos de infectados, estas son las estimaciones que varían de, de acuerdo a la masa de susceptibles disponibles que uno tenga. En este caso, los parámetros son estos que aparecen allí, eh, 30, 70, 150 y 300 es en miles. Esos números están representados en miles. Y entonces tenemos que, dependiendo de ese parámetro, que no es observable, sino que depende de las medidas que toma el gobierno para dejarnos en casa, este, los picos posibles serían estos. O sea, en altura, ¿no es cierto? Y, y en tiempo. Si ustedes se dan cuenta, abajo... Acá tenemos primero de junio, ¿no es cierto? Primero de julio, o sea, son todos los primeros de mes, es eh, lo que está uh, piqueado. Eh, lo mismo se puede hacer para las estimaciones de recuperados, es otro cálculo similar, o sea, el model, esta estimación uh, se aplica al, a los, todos los parámetros que participan en la ecuación diferencial. Y para los decesos, similarmente, uno tiene esta curva. Este, también nos ha interesado aplicar lo mismo a los países vecinos. Ah, bueno, y acá está el RT que yo les decía. Por ejemplo, cuando el fin de semana eh, hice el cálculo, había, estábamos por acá arriba, y entonces era muy preocupante, porque este es mm, un promedio que yo calculo, eh, con una manera especial y cuando como les digo el fin de semana estábamos por acá lo cual si esto seguía así bueno, era bastante problemático afortunadamente eh, después los datos que están en azul mejoraron y entonces este RT que vamos a dejar de tener en algún sentido vamos a pasar el pico cuando este RT se haga uno la línea negra es lo que marca la unidad y todavía, obviamente, estamos aquí entre 3 y 4, básicamente. Por lo tanto, estamos, no estamos cerca todavía de, de pasar el pico. Si aplicamos esto a Brasil, que ya sabemos que es un caso muy, pero muy preocupante. Este, estos son los primeros los, los datos en crudo. Y ahora tenemos las estimaciones para los infectados, que nuevamente, hoy, cuando corrí, nuevamente... Eh, yo tuve que desestimar eh, masas de, de susceptibles eh, disponibles porque los primeros dos que eran más chicos los tuve que tirar. Así que ahora las masas susceptibles que estoy calculando son de un millón, dos millones y cuatro millones. Eh, millón... ya estamos en, en siete minutos. Te aviso para que... Bueno, ahí me apuro entonces para, para, para terminar. Lo mismo se puede aplicar para recuperados, eh, para decesos. Eh, se puede calcular el rt de Brasil, que hoy por hoy está un poquito mm, más continuo que nosotros. Voy a saltear el caso de Chile por falta de tiempo, pero básicamente eh, se puede aplicar lo mismo. Y, y todo esto, como les dije, está disponible. Entonces le, aquí les estoy presentando un, una eh, captura de pantalla de la página, donde los invito a, a que busquen hay información y, y me digan qué hay que este, mejorar y si les gusta algo o si les parece que hay que eh, poner algo nuevo. Bueno, y por último entonces quiero decir que obviamente felicito a las autoridades por haber eh, hecho esta reunión, espero que sea fructífero para todos nosotros, los invito a, a ver esas dos páginas y después voy a quedarme hablando con Dante probablemente para que me ayude a a encontrar, yo necesito series temporales de Córdoba, preferentemente en formato .csv, eh, de estos tres eh, datos, infectados, recuperados y decesos, para poder hacer el mismo cálculo para la provincia. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias Osvaldo. Efectivamente, como dice Osvaldo, es importante que entre ustedes, también los que están en el público, y quieran, eh, puedan conversar de quién más. Que podamos acercar toda esta experiencia a las autoridades, hay varios académicos que están ayudando en el COE y eso es un, un camino de acceso a las autoridades. ¿no? Quiero pedirte, eh, ya que te, como tenés una página que es muy visitada o alto, te quería pedir si la podés poner en el chat, para que, porque dentro de un poquito vamos a, sacar la, vamos a cambiar. Entonces, ahora voy a sí. presentar la última charla a cargo del ingeniero Alejandro Ambrosini, acá está Alejandro, eh, Alejandro, profesor de la, nuestra Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, está a cargo de modelos y simulaciones en la carrera de Ingeniería Biomédica, se dedica a modelos de dinámicas en sistemas aplicados a impactos urbanos, y se, en general a la teoría de sistemas, y trabaja también en el Centro de Tecnología Informática Aplicada de la Universidad, así que de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad. Lo dejamos acá con... El... Bastante. Bueno, eh, el tema tiene un origen en nosotros que es, eh, voy a ver si hago la captura de pantalla, el día 25 de marzo nosotros recibimos este de IC System, eh, un modelo de simulación donde se puede correr, que es de dinámica de sistemas, y eh, nosotros eh, empezamos a ver que eh, se podía obtener distintos escenarios y que había, ya estaba hecho grandes esfuerzos para determinar la simulación. Entonces eh, empezamos a experimentar con él, empezamos a decir, si hacemos nuestro modelo, y empezamos a ver qué pasó. Y en el interim nos invitan a un jacatón eh, del Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia, donde trabajamos en un proyecto eh, para ayudar a atacar el problema de los geriátricos. Eh, después empezamos a ver que había una gran cantidad de modelos y, eh, y empezamos a darnos cuenta de un problema que era eh, la falta de, de sinergia entre toda la cantidad de modelos que hay. Entonces, eh, lo que yo pretendo ahora es algo más sistémico, que es la generación de sinergia en el sistema. Primero, ¿quién es el sistema? El sistema son gobierno federal, provincial, municipal, los organismos, eh, las organizaciones sociales, eh, las grandes empresas, empresas chicas, población. ¿Por qué? Porque el sistema se tiene, digamos, por más que tenga todas estas divisiones, la universidad, los organismos del conocimiento, tenga todas estas divisiones, tiene un problema que el virus es único y está atacando a todos independientemente de usted a qué sistema pertenezca. Y había ahí un, eh, un nicho de que empezamos a detectar problemas. ¿Qué problemas empezamos a detectar? Una entropía sistémica. Eh, esta entropía sistémica, eh, veíamos que estaban toda gente desesperada, había en el jacatón eh, se empezó a dar cuenta que había como un apuro por gestar modelos, empezamos a ver disputas políticas, ¿m? empezamos a ver problemas para obtener los datos, eh, como los que dijeron algunos que el problema de la privacidad de los datos fue un obstáculo para conseguirlo. Había mucha buena, hay todavía mucha buena voluntad descoordinada. Eso se suma a que en el ambiente se respiran muchos problemas de angustia, conspiraciones, ciencia y pseudociencia. Y el desarrollo de todos estos modelos son fondos eh, que, que estamos aportando. O sea, eh, todo el mundo piensa que todo esto es gratuito. Y el software, la, la conexión de internet, todo lo que estamos aportando, estamos tratando de eh, lograr lo mejor que se pueda, pero a veces nos falta recursos. El, el otro problema que vimos también que eh, hay no había tiempo para probar todo, o sea, la enfermedad va más rápido que nuestra capacidad de desarrollo. Y el último problema que detectamos es que los decisores, eh, todo el mundo quería sacarle algo al COE, influenciar, tener la mejor solución, y empezó a producir un efecto contrario, que se empezaron a desdibujar eh, soluciones que podrían ser muy buenas, para eh, solucionar las cosas y no, no llegaban a quien tenía que llegar porque estaban saturados los canales. Entonces, eh, el del problema de acceso de datos empezó a ser serio. Por ejemplo, yo ahora me entero que eh, tienen acceso a datos de distintos repositorios que van liberando, pero eh, están los datos de Facebook, están los datos sobre todo de... de Google Timeline, eh, hay datos que, que saben más de nosotros, de nosotros mismos. Eh, el problema de que estamos todos eh, repitiendo, fíjense, el modelo CIR, CIRD, CIRE, está bueno, pero a veces pienso yo que, eh, y lo que hablábamos con el grupo de la facultad, si antes de hacer un modelo, antes de hacer, tenemos que eh, sinergizarnos, esto me parece excelente, esta iniciativa de sinergizarse porque todos estamos desarrollando algún tipo de herramienta que se pisa con las de herramientas. Después hay el problema de los distintos niveles de conocimiento de los decisores. Usted le aplica algo muy complejo a un decisor político y se encuentra que eh, puede no, no entenderlo o puede creer, o, o si lo aplica puede generar un, un efecto sistémico. Por ejemplo, si el, eh, se produce la cuarentena extendida, se producen emergentes de problemas económicos y de problemas de otras patologías que emergen por, por, por protegernos de algo. Es como un exceso, aparecen emergentes por exceso de otros variables. El problema de los intereses creados es un problema muy serio porque nosotros vemos que esos intereses creados generan eh, que hay gente que se acerca para hacer un negocio, y hay gente que se acerca para colaborar. El problema de la desorganización y la estupidez con aspectos de complot, eh, eh, uno, muchas veces no hay mala voluntad, simplemente hay desorganización y hay gente que ve en esos complots. Eh, y el, las cuestiones de las redes sociales y de los ánimos de, que se transmiten, de los comunicadores sociales genera muchas veces dificultades. Eh, puedo poner eh, un ejemplo de que nos, eh, nos, no nos debía haber pasado. Eh, por ejemplo, eh, presentar ensayos e investigaciones sin ensayos clínicos. Pasó, no voy a citar el caso para no polemizar, pero me dio mucha lástima que gente que desde el 2005 está investigando se le tire abajo toda la investigación porque eh, se salió a publicitar eh, antes de que se pudiera poner en, en, en marcha realmente el ensayo clínico. Una de las cosas que tenemos con los modelos de simulación es entrenarlos. Eh, uno puede tener el mismo modelo de simulación que otro, y uno lo tiene entrenado en datos y tiene capacidad predictiva, y otro no lo tiene entrenado en datos. Eh, y el entrenamiento de datos lleva a una otra discusión, cómo valido yo los datos estadísticamente, o ¿Cómo yo los valido contra la realidad? Porque yo, los políticos necesitan una predicción para saber si habilitan o no un comercio, si habilitan una línea de transporte o no. O, o sea, son modelos eh, dedicados a, a la, al soporte de decisiones. Eh, necesitamos aplicaciones que no violen los derechos. Eh, ese problema, usted está viendo que hay una gran resistencia a bajar aplicaciones, eh, según la visión política que se tenga del gobierno. Eh, y modelos, eh, por ejemplo, que den predicciones opuestas. Supóngase que la municipalidad tenga un modelo y la provincia tenga otro modelo. Uno le diga, sí, abra nomás porque va a andar bien, y otro le diga, no, no lo haga. Y entran, eh, generamos un conflicto desde los modelos. Eso es un tema que hay que tener en cuenta, que debiéramos eh, tener un criterio como un metacriterio por arriba del modelo. Alejandro, eh, estamos en un minuto y medio ya, te aviso para que vayamos a... Bueno, eh, estamos haciendo distintas cosas, testeando aplicaciones propias, que eh, no las vamos a difundir porque están en estado de embrionario. Hemos empezado a hacer eh, con la gente de Jorge pinoquieto que ganó los fondos para hacer tracing. Eh, eh, nos han pedido que verifiquemos modelos de simulación de otro grupo de investigadores de Brasil, eh, estamos viendo cómo acceder a los grandes datos monstruos, o sea, al tema de, de Google y al tema de Facebook. ¿Mm? Estamos tratando de entrenar y validar modelos de forma rápida, simple y económica, viendo si se puede. Y estudiando modelos más avanzados, sobre todo los modelos de tipo híbrido, que son los modelos que permiten cambios cuando se va produciendo el efecto. Eh, bueno, eh, hay muchas cosas que se pueden decir para generar sinergia. Pero la principal propuesta es que debiéramos poner todo en plataformas y eh, este intercambio eh, empezar a verlo de manera de ver en qué nos estamos pisando y en qué nos podíamos ayudar para no duplicar esfuerzos. Eso nada más. Bueno, muchas gracias Alejandro. Un buen mensaje que dejas para colaborar. Entonces ya completamos todas las charlas. Entonces me gustaría que entre ustedes y con... A poco, se, se puedan hacer preguntas y comentarios y después vamos también a incluir algunas preguntas del público en general, pero me gustaría ver primero entre los expositores si alguien tiene algo para comentar, para sugerir, para preguntar. A ver, entre los ocho invitados. Ahí te levanta la mano César, ¿quiere hacer un...? César. Mm, me, me pareció muy buena la última, la, la Ambrosini. La última discusión, eh, porque justamente el problema para mí eh, no es un problema científico. Yo soy científico, obviamente, pero no. En, también soy tecnólogo, y en este caso creo que tenemos que trabajar de tecnólogo, porque la idea es aplicar algo, porque si no va a ser muy interesante, pero no, no, no digo que vaya a ser dramático, quizá, pero los, como se planteó en la última charla, se. Eh, Sí, las, las consecuencias de lo que se está haciendo porque se cree en tal modelo, porque no es que no hay modelo, hay modelo. Eh, entonces, las consecuencias, por otro lado, el COVID andará bárbaro, pero por otro lado son terroríficas. Entonces, eh, creo que justamente habría que plantear eso. De, eh, es, es bastante duro, pero hay un trabajo que se publicó hace poco en un grupo español, en el cual... Eh, discute que la mayoría de los modelos, y eso es una cosa que me escapa del punto de vista técnico, que la mayoría de los modelos tiene el problema de teoría del caos, o sea, de pequeñas variaciones en las condiciones iniciales dan cualquier cosa. Por eso es que nosotros no usamos modelos. Y por segundo, por eso nosotros no usamos casos. Yo creo que los casos no sirven absolutamente para nada. Así, drásticamente. Si yo como experimentalista, viene un becario y me trae los casos, le digo no. Ese dato no sirve para nada. No, no me das eso porque no, no, no tiene nada que ver con nada. ¿Por qué? Porque depende de una cantidad infinita de factores. Cada país va a tener cosas distintas, cada ciudad va a tener cosas distintas. Eh, por eso nosotros hemos muertos, que obviamente no es bueno y aparece un problema que se plantea acá, que es que, eh, por ejemplo, yo no puedo simular Uruguay, porque gracias a Dios para Uruguay tiene muy pocos muertos. Entonces no hay un error de truncamiento, digamos, por día tienen uno o dos muertos, no pueden tener uno y medio, entonces aparecen cosas raras. Y los muertos también tienen sus problemas de, de validez de datos, porque qué sé yo, España ahora bajó el número de muertos, no mucho, pero bajó, es ridículo. O sea, no sé cómo sucede, y China aumentó el 50% al final del, del pico. Pero bueno, pero por razones de, de qué sé yo, medida o lo que fuera, o sea nada es perfecto. Pero la pregunta a mí más va a decir, eh, si no, les parece que hay que usar, estoy, con la última charla está muy bien, pero la discusión es, no importa si le pegamos el 3 o 4%, a mí me interesa el orden de magnitud. O sea, a mí me interesa si la Argentina va a tener en los próximos dos meses mil muertos, o diez mil muertos, o cien mil muertos porque eso es lo que me hace tomar decisiones políticas. Y no, no siguiendo con lo que venimos haciendo hasta ahora, porque está bien, probablemente funciona yo, no, yo tengo argumentos, pero no serán muy válidos, pero la, la, las otras consecuencias, van a, como se dijo, van a, los muertos van a venir por otro lado, van a venir por cardiovasculares, por lo que sea, o sea, por otras cosas, eh, o de hambre. Entonces, eh, no se puede seguir con lo que se viene haciendo hasta ahora, y no nos pongamos a discutir sobre si estuvo mal o estuvo bien, pero no se puede seguir, eso es mi opinión personal. Con lo cual necesitamos un diagnóstico, si dice, si mañana abro todo, no la pavada, no vamos a hacer los teatros o el fútbol, pero si mañana yo eh, muevo el transporte muy, mucho más grande o, o cosas determinadas, ¿qué va a pasar? ¿Cuál, ¿Cuál es el riesgo de que voy a duplicar? Y, y bueno, ahí el, de, ahí el político va a tener que tomar la decisión de decir, bueno, sí va a haber mil muertos más. Bueno, alguien quiere comentar esto que pregunta Zeta. No, yo puedo decir algo. Sí, Orlando. A mí me parece que el problema acá no es, no es tanto los muertos, digamos. Así lo han encarado los. De hecho, creo que el, el mismo barbero lo mencionó, sino el número de hospitalizados, y que los muertos dependen mucho de que uno disponga de, de las camas para hospitalizarlos, sino eso se dispara también y bueno, y produce un caos eh, aún peor, afectando otras cosas que no son intrínsecas de la enfermedad. Digo, ¿no? Yo, ese es el problema que le veo únicamente a contar el número de muertos, porque no es lo mismo de tener un, un número de muertos dado con un montón de camas desocupadas que tener un sistema sanitario saturado, digamos. Y como muy bien dijo Barbero, esas cosas dependen muchísimo, digamos, son caóticas, cuando los casos son pequeños todavía no están en el régimen de las fluctuaciones, uno no puede hacer una predicción, digamos. Cuando uno tiene los datos, sí puede ajustar cualquier curva. Pero cuando los datos están evolucionando, me parece que hay que ser prudente. Yo quería hacer una pregunta con esto que dice claro. Orlando, claro. que claro. tiene claro. que claro. ver con la heterogeneidad de los datos que tenemos. Porque los modelos tipo SEIR están viendo como si estuviéramos todos juntos, mezclándonos, pero nosotros encontramos que tenemos provincias que hace 20 días que no tienen casos y tenemos el AMBA que está en una situación. Entonces me parece que tomar decisiones en base a estos modelos requiere mucha prudencia. Y lo otro que les quería preguntar, porque lo dijo César, César dice que estos modelos presentan caos. Yo me pregunto, ¿estos modelos tienen sensibilidad a las condiciones iniciales o son modelos robustos, son estables? Con respecto a la primera pregunta, eh, justamente lo que estamos viendo en Argentina no es un promedio de la Argentina o los casos de Argentina, sino es lo que está pasando en el AMBA, que es el que está... Eh, eh, llevando de alguna manera la mayor cantidad de, de casos en Argentina y el mayor impacto de, del coronavirus. ¿no? Todo, la mayoría de las otras provincias, los casos que han tenido han sido por casos importados que no se pueden modelar por nada, son, o, o se pueden modelar por, caso, por la cantidad de casos en otros países y el flujo de gente eh, que entra a esas provincias y nada más. Eh, eso mismo pasó a Córdoba, en Córdoba el primer mes, más o menos, que la mayoría de los casos eran casos importados o contactos, contactos estrechos con esos casos importados. Eh, todavía no sé actualmente si sigue siendo así, pero el primer mes fue, fue así. Eh, y lo segundo que preguntaste, Pancho, era del de, eh, caos. Eh, o sea, no hay yo no creo no, que este claro. tema caos... No hablo del caos que decía Orlando, de la, hablo del caos matemáticamente hablando, sensibilidad. Sí, sí, sí. sí. Eh, yo no creo que tenga caos por el hecho de las la condiciones iniciales, sino las condiciones de dónde se desarrolla la, la enfermedad. Si vos los primeros casos los tenés en, una, en un barrio con alta densidad, alta tasa de contacto y por lo tanto una alta tasa de contagio, vas a tener una epidemia muy rápida, muy alta, eh, hasta que uno... Eh, desarrolle medios o un protocolo como para poder trabajar Y es lo que le pasó a Italia y a España Que rápidamente tuvieron una, un pico de epidemia Y cuando quisieron salir a, a, a hacer algo Ya el, los casos eran muchísimos ¿no? Hay que tener en cuenta que desde el, punto, desde el momento en que uno se contagia Pasan un par de días hasta que tenga síntomas y después ahí se hacen los testeos, es decir, que pasa una semana más o menos entre el momento desde que una persona se contagia hasta que esa, ese contagiado entra en el sistema. Eh, y por lo tanto, todos hay un delay de una semana hasta que uno puede, o, o, ese, ese contagiado impacta y el gobierno, eh, impacta en el gobierno para la toma de decisiones, digamos. ¿no? Por eso yo no creo que sea caos desde el punto de vista matemático, sino es aleatoriedad de acuerdo a la, las condiciones que se dan en los primeros casos. No, eh, me parece bueno, impecable lo, lo, lo que dijo Gustavo, o sea, justamente lo, lo que quería contestar en parte. Eh, y lo otro que, bueno, el, el, el, problema, el problema, digamos, no, no es caos, evidentemente, es la estocaticidad que se da eh, por las situaciones de las poblaciones. no, no. Y, y un poco también quizás... Eh, algo que, que, que me gustaría preguntarle a Juan Pablo eh, y también a, a Orlando, que, que los modelos que ellos han desarrollado, está Juan también ahí. Eh, yo lo que, lo que digo es, eh, los modelos tipo 6 como lo que nosotros desarrollamos compartimentados que asumen una población mezclada que, que evidentemente no se cumple, sí, ¿por una población que no se está cumpliendo. No, continuaba, lo que digo en los modelos ser que nosotros aplicamos a veces a una ciudad como Córdoba o a Buenos Aires eh, tienen la bondad esta de que, de que a veces con los datos que hay eh, podemos ajustar parámetros y pareciera que tuviéramos capacidad de, de, de, de, de predecir a cierto, de cierto modo pero, pero evidentemente uno se da cuenta que se falsifican muchas de las suposiciones del modelo como como el lado de la mixtura de las poblaciones y, y todo esto. Entonces lo que digo es, en los modelos como los que ustedes han presentado, que basado en el, en el trabajo de, de Alex Arenas, eh, está todo este problema de la matriz, ¿no es cierto?, de, de, de, de, de, de, digamos de conectividad o cómo se conectan estas redes. No se puede de alguna forma elegir una manera óptima de, de describir el territorio no con una amplia resolución, sino una resolución más chica. Por ejemplo, pienso en el caso de Córdoba, que es el, el caso que yo más he estado mirando. Quizás separar eh, la ciudad de Córdoba del resto de la provincia es una manera que, que, que quizás es suficiente para los datos. No sé, esa es mi pregunta también para, para ellos. Eh, así que también Juan podría comentar. Dale, sí, la, la respuesta no la tengo. ¿sí? A mí, y, y un poco lo, lo aclaré cuando, cuando me tocaron los cinco minutos. A mí, me, yo lo sufrí en carne propia. Eh, me da un poco de temor lo que se puede generar en base a esto. Por eso comparto mucho lo que se dijo en la última charla. Yo les contaba que por un posteo en redes sociales me llegaron a llamar de Canal 8 para preguntarme a mí, que soy economista y que hacía cinco días que estaba estudiando esto, cuándo iba a ser el pico de la pandemia. Y digan que eso todavía no es lo que sí, pero si hubiese estado un poco más loco, puedo llegar a salir diciendo cualquier barbaridad en la televisión y eso puede tener un impacto grande en la sociedad, para bien o para mal. Generalmente sale mal esto. Entonces, me preocupa mucho lo que se puede generar. Yo no, no creo que sean modelos que, que sean tan sensibles a las condiciones iniciales y sí, quizás a los parámetros que uno fija, porque la estructura matemática es más o menos la misma en, en todos estos modelos. Pero cambiando un poquito los parámetros que se están asumiendo, que bien decía Dante, que pueden ser eh, en función a suposiciones que hace el investigador, eso tiene un impacto fuerte en las conclusiones que se obtienen. Entonces, si estos modelos se están usando como insumo de política pública, pueden llegar a tener un impacto grande en, en el resultado final de, la, de, de toda esta pandemia. O sea, puede llegar a terminar influyendo en el resultado final, en vez de modelarlo y ver el fenómeno por arriba lo vamos a estar alterando desde la misma comunicación de estos resultados. Y a mí eso me genera un poco de crispación. Lo mismo con, eh, bueno, estos modelos asumen que esta tasa de contagio, este RT, es un promedio, pero se ha estado hablando mucho ahora, lo hablé con Francisco, el tema de los super contagiadores, los super spreaders, y estamos a nada, y yo no sé, no sé si hay alguien ya investigando, con algún tipo de, de técnica algorítmica, tratar de predecir quién puede ser un super spreader. Y eso es muy peligroso. Sí, yo en principio soy partidario de que no se conozca, que no tengamos insumos para, para modelar esta matriz de contacto. Eh, se hablaba por ahí de los datos de Google o de Facebook. Me parece muy peligroso que, que nosotros y que un gobierno cuente con esa información. Me parece muy peligroso que est estemos tratando de modelar quién puede llegar a ser un individuo súper contagioso, porque eso puede tener consecuencias éticas muy grandes. Y siendo ya la pregunta de Dante, sí, se puede trabajar en unidades espaciales un poco más grandes que garanticen esa privacidad, pero perdés potencia también en las conclusiones, porque ya lo, lo estocástico del proceso se vuelve mucho más incierto en esa escala. No, varios comentarios tengo. No sé si me ven. Pero, pero poco tiempo, por favor, Juan, que estamos sobre la hora. Se, se va. Sintético. Sí, este... El, el, los modelos en sí, estos CIR, común y corriente, no tienen caos. Este y eso básicamente se ve que el punto fijo de, no depende, o sea, no depende de las condiciones iniciales. Lo que sí, como es un crecimiento exponencial, eh, eh, la, la epidemia, sí, eh, o sea, la, la, la evolución de la curva, hay alguien que está haciendo mucho ruido, bueno, la evolución de la curva sí depende de las condiciones iniciales, no, no el punto fijo, o sea, el caos no hay. Después, yo veo como que se, hay un, un abuso del parámetro R, se, lo, se usan el mismo parámetro para un montón de, cosas diferentes y, y, y tiene interpretaciones muy diferentes. No es lo mismo el, el R0 que caracteriza el punto fijo, este, que depende, de, de, por ejemplo, de, la, de la, la tasa de recuperación ese tipo de cuestiones, este, que un, puede ser un parámetro que caracteriza a la, a la gente contagiosa en sí, pero que veo que como que se lo va ajustando con todo el tiempo. Este, eh, además, el, el, el R0 también depende mucho de si existen o no super spread, ese tipo de cuestiones. Un comentario respecto al uso de los modelos. Eh, los modelos por ahí no, no, pueden, no sirven mucho para predecir, este, pero sí sirven mucho para entender. Por ejemplo, la cuestión de los super spares es importante y en ese sentido este, es algo que entendimos a través de los modelos. Eh, yo creo que mientras lo que se llaman típicamente R0 se mantenga por por encima de uno, la mejor estrategia es la cuarentena, y cuando R0 está por debajo de uno, tenés que hacer contact tracing, para, porque si no, no, no lo vas a aplastar nunca al, al, al, a la curva si tenés este super spreader. Bueno, básicamente eso es lo que quería decir. Bueno, muchas gracias Juan. Eh, bueno, tenía la palabra de César, que había pedido la palabra. Perdón, pero eh, yo tengo una sensación medio extraña acá, porque parece como que estuviéramos analizando Corea del Sur. Estamos analizando la República Argentina, donde ya se está aplicando un modelo, no es que no se aplique ningún modelo, se aplica el modelo del Imperio del Estamos aplicando cuarentena porque el Imperio del Cole dijo que había que hacer cuarentena. No estamos aplicando cuarentena porque a algún loco se le ocurrió. Primero no se aplicó nunca, en ningún caso, no importa el R que hubiera. Con la gripe a, había el R que se si te ocurra, no, no, había, no había esto. O sea que el R no tiene nada que ver con el tema. Eh, el, el, lo que se preguntó del entrenamiento de los modelos, el sistema nuestro eh, asegura con R cuadrado, otro R distinto, R cuadrado mejor que 0,99, 165 países, o sea que entrenado está bien, quiere decir que es el mejor modelo del mundo, la ley de FARC. listo, ley empírica, pero que funciona, como la mayor parte de la ley empírica. Eh, eh, ¿Por qué lo digo? Porque eso de bueno, no importa, eh, no sé, tenemos que mirar, eh, lo que yo dije, CAO, es un paper de un grupo español analizando el caso español. Y ellos pueden poner distintos parámetros y les da cualquier cosa, les da Desde 200.000 muertos hasta 50 muertos. Y son todos racionales y ajustan todo en una determinada zona. Entonces, evidentemente el modelo intrínsecamente tiene un problema y, y, y sofisticarlo poniéndole cosas más microscópicas. Yo soy físicoquímico. Lo físicoquímico para nosotros, todas las moléculas son iguales generalmente, son todo el mismo gasto. Yo no sé, sinceramente, si los modelos, si hay que tener en cuenta si la persona eh, se mueve un poquito más o se mueve un poquito menos, porque eso cambia mucho. Es una temperatura global. Opinión, pero bueno. Habría que validarlo. No está validado eso, pero la cuarentena tampoco está validada. Y no es una cuestión política o ideológica de si la cuarentena está bien o la cuarentena está mal. Es que se está aplicando una medida basada en un modelo que dijo... Tenemos que tener su presión 75%, o si no, se rompe el sistema médico. Lo del sistema médico, yo, yo lo mostré, no estamos ni cerca del, de, de ir al sistema médico. Si mañana, técnicamente, con el modelo del Imperial College, nosotros abrimos completamente, con el modelo del Imperial College, no llegamos a, a, a nada, pero va a haber más muertos. La pregunta es: ¿nos podemos bancar 100.000 muertos más? Pero la realidad es: no es un problema teórico, de, por eso yo hablo del orden de magnitud, si a mí me dicen, con lo que vos vas a hacer, el modelo me predice 100.000 ¿si muertos, no, bueno, me quedo en mi casa, me encierro en el baño, a ver, es seguro, pero no, ese es el problema, es, es de un problema tecnológico, es problema de orden de magnitud, no, estamos hablando de más o menos 3%, eh, no es lo mismo la plantea de Bélgica que la Argentina, estamos aplicando el mismo modelo en última instancia, a unos tipos que tenían 700 casos por millón, a uno que tenemos 10 casos por millón. O sea, ¿tiene algún sentido? Sí, te quiero preguntar, te quiero hacer una pregunta. Para, para, vos, vos decís que, el gobierno, que las medidas se toman por el modelo del Imperial College. Eso no coincide con la información que yo tengo. Eh, no. vos, ¿Vos cómo no. sabés que usan el modelo del Imperial College? Porque tengo entendido que usan un modelo que desarrollaron entre ciencia y técnica y salud. Por eso te pregunto. Me llama la atención lo que el, es. Primero de todo... Eh, grave, o sea, no grave, bueno, yo, yo puedo ser burro, yo veo los canales normales, que sé, yo nunca escuché hablar de otro modelo, pero me parece fantástico que haya otro modelo. Pero no lo critico al Imperial College porque sea el Imperial College, el modelo del Imperial College tiene deficiencias profundas, y la primera es que no predice ni cerca, el Imperial College predecía 14.300 muertes en Argentina, con cuarentena, con cuarentena. ¿Eh? ¿Cuándo van a venir? ¿En diciembre? O sea, el, imperio, el modelo de Imperial ya está invalidado en la República Argentina. No es que no simuló la Argentina, simuló la Argentina. Entonces, yo puedo pensar, yo pensaría que es mejor que vean el modelo de Imperial coal, por los medios científicos. Si hay un modelo mejor, bueno, ¿cuáles son los parámetros? ¿Y qué predice ese modelo? La gente en la Ciudad de Buenos Aires dice eh, julio, otros dicen el pico en mayo, en a fin de mayo. ¿Cuál, cuál es en, ¿Dónde está el, el, la fotito, la, la curvita? O sea, alguien que diga algo, porque si le dicen septiembre, que hay gente que dice septiembre, ¿alguien va a sobrevivir a septiembre? Esa es la pregunta importante, pero es tecnológica. Es una, ahora, no significa yo tengo la verdad y hablamos mañana. No, no es eso. Es, no podemos tampoco nosotros ponernos en filosófico y decir, bueno, vamos a ver, sí, yo dentro en... en en marzo del año que viene yo te ajusto todas las curvas con el mismo programa que tengo de la del John Hopkins, que es el mismo dato que yo uso, y me va a dar hermoso. Probablemente me dé lo mismo que ahora, te voy a decir, mira, el pico fue el, el 10 de mayo. Yo con los casos que ya terminaron, Gran Bretaña, Estados Unidos, yo, me da bárbaro. Con la Argentina es más dudoso porque tenemos un comportamiento muy raro, tenemos una curva infinitamente lenta, tenemos 84 de, de, de, de ancho medio. Todo el mundo tiene 40, 50. Nosotros tenemos 84 de ancho medio. Somos los países del mundo. Brasil también tiene 110 de ancho medio. O sea, Brasil es relento, con muchos muertos, pero relento. O sea, que no no. Es, es dice que no es un problema de la cuarentena. Otro problema. César, tenemos varias preguntas acá del público que tenemos que, bueno. que responder. Acá me dice que, tiene que, que quiere, te agradecemos. Eh, a ver si me ayuda Gerardo, que estoy medio perdido yo con el chat. JMG. Eh, JM JMG es un del público. Luego Diego No sé quién es, es Soy yo, JMG, ¿puedo preguntar? Sí, ¿puedes presentarte, jmc eh, Bien, soy Juan Martín, eh, trabajo en el área de tecnología. Eh, no, no, no estoy en el tema, simplemente tengo una pregunta para los disertantes. Eh, es. Eh, se presume que eh, liberando la cuarentena, digamos, los agentes contagiarían de la, siempre de la misma manera. Teniendo ya algunas semanas donde hubo algunos agentes que están, digamos, trabajando, farmacias, supermercados y demás, ¿hay forma de saber, esas personas que se supone que han tomado eh, algunos recaudos, cuál fue la tasa de contagio de ellos? Porque me parece que no es ni un extremo ni el otro. Eh, me parece que, eh, influye bastante el comportamiento de los agentes, más allá de liberar la cuarentena o no. No sé si quedó clara mi pregunta. Eso dentro de todo, digamos, te lo hablo de la perspectiva del modelo con Juan, se puede modelar como, como un caso de movilidad, digamos. ¿no? Este, vos estás diciendo, digo, a ver, no es que sea movilidad, pero uno lo puede tomar, tener en cuenta como una cuestión de movilidad. Este, y de hecho, digamos, cualquier modelo predeciría que, que disminuye el número de casos aún no teniendo la cuarentena, pero tomando los recaudos. Digamos. En el sentido de que la movilidad afecta la tasa de contagio y vos lo que estás preguntando es cómo ver es que esa tasa de contagio cambia tomando los recaudos. Sí, exactamente. Y la pregunta relacionada, si ¿sí hay datos relacionados con eso. Yo sospecho que hay, hay datos medios, pero como o sea, cálculos diarios del R, pero no sé si hay, no sé si se puede determinar para una, un caso particular, como es el contagio. Quizás se pueda desde un caso ver cómo se, se, se desparrama, pero la verdad es que no desconozco. ¿Hay alguien que sepa tenga esa respuesta? Eh, sí, yo lo está? que quería decir nada más es que eh, hay eh, mucha información, o sea, hay información que es pública. Que está anonimizada, eh, que quiere que básicamente te dan, eh, por ejemplo, como la que da el gobierno nacional, eh, en, la que te, en la que te dan un número de casos y te dan información muy, muy, muy poca información sobre cada caso para, para conservar la, la identidad de las personas. Yo lo que, lo que sí tengo entendido para. Eh, digamos, de datos que maneja, por ejemplo, el Ministerio de Salud aquí en Córdoba, ellos tienen absolutamente toda la información de cómo se ha contagiado eh, cada persona, porque ellos lo que hacen es, eh, siguen eh, a la persona que, que, que, que se ha confirmado mediante algún test, se, da, eh, se fijan, le preguntan básicamente cuándo empezó a tener síntomas, si es que no tuvo síntomas, y además se hace el... el, el el seguimiento de los, de los contactos. Entonces ahí ellos tienen información que hasta cierto punto se podría utilizar para definir eh, cosas como, por ejemplo, eh, qué casos se dan en, en cada actividad económica, porque por ejemplo ellos también tienen eh, los datos personales. Pero yo creo que de la mayoría de los que estuvimos hablando aquí no tenemos esa información eh, salvo algunos que están colaborando estrechamente con algún gobierno. O sea, eh, eh, es posible, pero no, la verdad que no, que no creo que sea muy factible que aquí tengamos la respuesta. Pero bien, bueno, lo sea... último no quito más tiempo, porque me parece que de abrir la cuarentena habría que ver cómo evolucionó en aquellos que no tuvieron cuarentena, como supermercadistas, farmacias o lo que sea, para tener una estimación de qué podría pasar. Sí, sí está bien. Eso, eso es muy difícil de incluir eh, Juan Martín en estos modelos. Estos modelos son complicados para eso, tienen ciertas condiciones que se tienen que cumplir. Después están los modelos fenomenológicos, que hablaba César. Pero bueno, son fenomenológicos y tratan a todo el sistema como una gran unidad. Vos estás pensando en ir a algo mucho más micro, que me parece muy interesante. Pero bueno. Pasemos entonces a otra pregunta, a ver si me ayudas Gerardo. Sí, Diego Beltramone. Diego. Diego, de la Facultad de Ciencias Exactas. Bárbaro. Bueno, ¿qué tal? Eh, soy Diego tramón soy el director de la Escuela de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ciencias Exactas, en conjunto con la Facultad de Ciencias Médicas. Yo, por ahí, la, como comentario, o dudo, yo, yo no soy del tema de modelos, yo trabajo otro tema, pero por ahí trato de ver algunas cuestiones que, que veo, eh, que por ahí pienso que la, la necesidad global pasa por hoy quienes están realizando las decisiones políticas públicas, digamos. Pues, la idea es saber, de sondear, qué pasa si se hace una medida u otra. O sea, yo entiendo que hay, obviamente hay un montón de variables y eso es lo complejo, pero no se podría trabajar justamente de alguna forma de hacer un pareto para ver cuáles son las variables, las variables que influyen más. La idea es para dar herramientas a quien toma las decisiones políticas, tipo plantear un tablero de cómodo para ver qué pasa si se van cambiando esas variables porque obviamente estamos trabajando el tema de cantidad de personas infectadas, cantidad de personas recuperadas, cantidad de personas que, que, que mueren, pero obviamente hay muchas otras variables. El, el, eso de alguna forma es el resultado de lo que están buscando quienes toman las decisiones políticas, a ver qué pasa si yo a esta zona y está en cuarentena, si libero una parte, si habilito el transporte público. Entonces quizás lo que se puede plantear es, bueno, están todas estas variables, es cierto, hay un montón, infinitas. Pero debe haber una serie de, de, de, de, de variables que sean las centrales y que una, estas variables realmente hacen un gran impacto. eso yo me refiero con un pareto. ¿Se puede hacer un análisis por ese lado, en paralelo? Eh, bueno, yo quería decir que, por supuesto, que estos modelos que hemos estado escuchando son modelos excelentes para ver una tendencia promedio poblacional pasado suponiendo que tenemos los datos verdaderos para, y que partimos, para poder ir dando estas predicciones y que partimos de valores buenos, que sabemos que eso es bastante complicado de tener, pero igual ayudan, ayudan un montón, sirven para comparar, sirven para comparar poblaciones. Pero dentro de nuestra población argentina, la variabilidad es enorme, o sea, que imagínense que una sola curvita para Argentina no alcanza. Y eh, coincido con Diego que hay muchas variables, este, cuando él dice un pareto, me imagino que está imaginando muchas covariables que uno debiera medir o debiera tener el dato para ver cómo impactan e ir pronosticando riesgos. Entonces, nosotros desde la maestría en Estadística de la Universidad de Córdoba estamos trabajando en modelos de riesgo y eh, basado en muchas variables extras, eh, variables socioeconómicas, sacadas de, de los censos, variables de fragmentaciones de paisajes, sacadas de imágenes, variables este, NB, necesidades básicas insatisfechas, eh, variables que traten de, eh, de ayudarnos a contextualizar cada caso y poder entender la variabilidad que hay en los casos. Estamos trabajando con los datos solo de Córdoba y hemos separado Córdoba capital de Córdoba provincia. Comenzamos todos juntos pero ahora está separado porque eh, eh, es claro que los patrones son diferentes. Entonces, eh, tenemos acuerdo dividida por radios sensales y en cada radio colectamos muchas variables de estas que hablaba Diego y tratamos de ver cómo esas variables, qué capacidad pronóstica tienen de decir cuántos casos que sabemos que son los confirmados, los, los asintomáticos no lo vamos a poder decir nunca, eh, cuántos casos puede haber. Modelar el riesgo de muerte es muy difícil desde el punto de vista estadístico porque eh, ahí tendríamos que usar muchos otros tipos de variables porque la muerte depende de muchas otras condiciones como el estado de salud del paciente y demás. Entonces estamos modelando el riesgo de contagio y, y tratamos de ver cómo ese riesgo cambia espacialmente en los distintos radios de la capital y se ven muy mapas así espacializados, donde, por ejemplo, como tres semanas antes de que existiese el brote en la zona del barrio Bajo Poirredón, la zona este de Córdoba, aparecía ya con un riesgo estadístico muy alto esa zona, por ciertas características de la zona y por la cantidad de de confirmados que habían dado cerca y la cantidad de gente que se mueve, que se movió en ese entorno antes y que después fue con, confirmado como un COVID. Así que, bueno, sí, creo que estos modelos de riesgo más estadísticos este, son apropiados, también es otra visión, me parece que complementaria, a los modelos de evolución de la, este, de la pandemia. Obviamente tienen como objetivos distintos. Yo sé que todo el mundo hoy está, quiero saber el pico, cuándo va a ser el pico, cuándo va a ser el pico. Acá en estos modelos lo que estamos tratando de, de predecir es, en un corto plazo, semana que viene o la otra, ¿dónde están los mayores riesgos? Son, es otro tipo de información, pero que también es útil y que cuando uno tiene bien puesto a punto los modelos de riesgo, ya puede empezar a jugar con el factor temporal y usar estos modelos de riesgo para elaborar escenarios distintos eh, y ver dónde podría estar a largo plazo un pico. Para tener a punto esos modelos hacen falta bastantes datos y recién ahora en Córdoba... Están esos datos porque por suerte la enfermedad ha progresado poco y entonces recién ahora tenemos una base de cuánto de 500 confirmados. Entonces recién ahora podemos parar desde hace un mes que se pueden ajustar estos modelos. Creo entonces lo que quería aportar es que modelos estadísticos espaciotemporales, para ver la distribución de la enfermedad, eh, contemplando las distintas covariables que caracterizan cada caso, este, es, son otro tipo, constituyen otro tipo de modelos muy apropiados para esta situación. Y que obviamente cuando algo es complejo, monstruo grande se come de pedacitos y de muchos pedacitos. Entonces es necesario que... Que estemos trabajando con modelos de diversos tipos y mirarlos complementariamente y saber qué están, porque los inputs, los resultados de uno pueden pasar a ser inputs de otros, y eso es muy importante. Muchas gracias, Mónica. Quiero preguntarte, Mónica, y, y si me permite, Marieca, corregime: que está previsto que va a haber una conferencia de este tipo, un encuentro para hablar de los modelos estadísticos. Y cuando eso pase, me gustaría que los dinámicos que están hoy también se sumen, porque como dice Mónica, me parece que deberíamos superarnos confluyendo a modelos que sean más precisos, que lleven en cuenta la heterogeneidad y que no consideren que todos tenemos la misma capacidad de contagiarnos, como marcaba recién Juan Martín, sino que empiecen a llevar en cuenta el, las especificidades. Hay una pregunta acá que, que creo que hace Gabriel Tagle, ingeniero Gabriel Tagle, a ver si lo encuentro. ¿Algún expositor puede decir para la provincia de Córdoba cuál es la cantidad estimada de portadores que hay en la actualidad? Esto es muy importante para conocer la probabilidad de contagiarse al salir a la calle. Yo me atrevo a decir que nadie se va a animar a decirlo, pero a ver si, si alguien puede decir, responder cuántos se estiman que hay en Córdoba. ¿Qué opinan los modeladores? Eh, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo. O sea, ¿cuántos, ¿cuántos contagiados? Más de 20.000. Claro, claro. Pero no, bueno, una pregunta equivalente sería preguntarles si ustedes tienen alguna estimativa de, de por sobre los detectados, ¿cuál sería el, cuántos serían los asintomáticos no detectados que están circulando. ¿Se saben esos números? ¿Se... No, no, no, no, no sé. Tanto. Perdón, ahora eh, va en esa dirección. Ahí se plantea que la mortalidad no se puede calcular, sí se puede calcular, se está calculando todo el tiempo. O sea, obviamente la mortalidad media, pero de hecho está bajando y es muy importante porque la mortalidad del caso infectado te dice, no te preocupes, si salís a la calle por la mortalidad es del 0.01%, eh, realmente la probabilidad es más grande que te caiga un, una maceta en la cabeza. Eh, le, a mí me, me resulta bastante, eh, pero ya estoy acostumbrado, digamos, con los científicos argentinos. Eh, si vos vas al médico y el médico te dice, le quedan seis meses de vida porque usted tiene cáncer, está mintiendo, porque te pueden quedar diez años o dos días, porque es estadística, es una gaussiana, entonces tiene la media está en seis meses. Sin embargo, te lo dice. ¿Por qué? Porque es un tecnólogo el médico y entonces te tiene que decir lo que te tiene que decir. Eh, no se puede decir, no, no lo no sé, esperemos, el problema, ¿cuál es? Que esperemos, podría estar muy bien, no creo, pero podría estar muy bien, si no estuviéramos haciendo nada, si esto fuera una cosa filosófica, como hacemos con la gripe todos los años, más o menos, esperamos, no es muy grave, entonces pues, bueno, las cosas transcurren y todo bien, pero eso no es lo que estamos haciendo. Acá estamos por, acá hemos amputado y queremos seguir amputando la otra pierna, y no lo digo contra el gobierno ni contra nadie, todo el planeta está en la misma, o la mayoría por lo menos. Entonces, recién alguien me decía, y para colmo la gente tiene en la cabeza una serie de modelos supuestos que son falsos. Por ejemplo, cree que la cuarentena va a producir el pico. Me lo acaban de decir en el chat. O sea que si no hubiéramos hecho nada, nunca tendríamos picos, nos moriríamos todos. Eso como los epidemiólogos, algún modelo de eso, para eso no. Obviamente, ¿no? La, ninguna epidemia en el planeta pasó así. No se murió todo el mundo. Porque eso está intrínsecamente en la matemática del modelo. Entonces, bueno, por, digámoslo por lo menos. Pero no es decirles, no, salgan de Holgorio mañana. Eh, eso eso, eh, la cuestión está filosófica hablando. de que el modelo no ajusta, pero no desajustaría. ajustaría. Bueno, dentro, en marzo del año que viene vamos a tener todos los datos y vamos a poder ajustar y vamos a poder decir cuál es el modelo. Opinión muy, muy gorda de experimentalistas, cuando uno aumenta la cantidad de resolución de grano, pierde, pierde capacidad de predicción. Es se llama overfitting, digamos, o sea, ajusta demasiado. Y no sirve para nada. No es necesario decir, ah, no, porque tengo uno acá otro. Que la Argentina no es un conjunto único, no es un adiabático, seguro que la Argentina debería ser separada en cuatro o cinco pedazos, probablemente. Ahora, el mundo ajusta con un pico con la ley de Farc. Y el mundo no es una sola cosa. Y en una pandemia para todo el mundo junto, ajusta, y dentro de un mes no va a haber más en el mundo. Esa es la realidad. Como no hay más en España, o no hay más en Italia, en términos estadísticos. El problema, claro, de, o sea, ahora la pregunta es, parece como si esto fuera la street fair, dejemos, dejemos que se haga lo que se quiera, no se, ¿de no se quiere hacer lo que se quiera, se está haciendo algo porque los políticos pobres le estamos diciendo nosotros, a alguien, será el modelo de sitio no sé quién, le está diciendo, esto va a pasar si vos llegás a abrir la Ciudad de Buenos Aires. Se van a morir diez, mil 10.000, 5.000. Mil, mil. No creo que le digan, se van a morir dos, y, y, y los políticos dicen, no, dos son muchos. Entonces, eso es lo que me preocupa, la actitud, no la, no la cosa. Y sinceramente, estando encerrado acá 60, 60 y tantos días, es bastante complicado porque, de vuelta, yo hago tecnología, pero la mayor parte de la tecnología que yo hago no tiene consecuencias graves. No se sí. muere nadie si yo no si yo meto la pata. No, es, no, no, hago, no ni siquiera sí. hago auto. Pero en, sí. ocho minutos, en ocho minutos se cierra automáticamente la sesión. Bueno. No, no, no. Eh, no sé César, si, si hubo algo que te molestó, te pido disculpas. No no, me... no, no, no me molesta. No, no, simplemente es que no, para mí no se puede hablar eh, bueno, tranquilamente, de decir, no sé si el modelo ajusta o si lo voy a poder hacer o no. Eh, yo vuelvo a insistir, yo creo que claro todos el... los distintos modelos podríamos decir orden de magnitud, se van a morir mil, diez mil o cien mil. Esa es la cuestión básica. ¿Para qué? ¿Para entonces, decir al político cómo se hace? está bien César De todas formas, si yo fuera el político, que no soy, no me toca estar ahí, Cinco muertes, veinticinco muertes, siempre es complicado este tema. Entonces, bueno, yo te entiendo y vos tenés una mirada pues, de los fenomenológicos... ¿De lo morirán fenomenológico, de una... cáncer o de ataque al corazón? Eh, o no tiene una mirada. Bueno, de... pero eso no te lo van a contar, no sé, mañana capaz que te lo cuentan. A, a mí no me lo van a contar, porque por lo menos, por lo menos pego, pego el grito. Es que hay que leer. Bien, no, ya he fracasado absolutamente en, en este eh, coso. Yo lo hice para tratar de abrir la discusión, no esta discusión, me parece fantástica, pero la primera... Un mes tardó en que generase esta discusión, y me parece, ojo, el CCT Córdoba, impecable, impecable, porque todo el resto del sistema científico, prensa, el CONICET, o sea, ni siquiera, y todo el mundo, no hablemos eso, privado o peor, ni siquiera dejarte hablar, esa es la cuestión básica, dejarte decir algo, ¿para qué? Para que cuando las cosas vayan para el lado que a vos te parece, alguien diga, sí, me parece que el tipo este tenía algún 10% de razón. Entonces podríamos ir para ese lado. Y eso es lo... Ahora, yo lo que no puedo es pensarlo como una cosa filosófica, como si estuviera analizando Corea del Sur, decir, mira los coreanos le hicieron bien, porque el contact tracing, qué, sé yo, qué bueno, qué lindo, y lo hacen en Argentina, no, no podemos. Y bueno, decir, ¿para qué? O sea, como está experta, está bárbaro, pero, ¿pero, pero ¿qué vamos a conseguir? Bueno, que quería, bueno, no sé si... Llegamos al final, dentro de poco se va a terminar la conferencia, le quería pasar la palabra a que ¿estás ahí Marieca, quería, por... quería agradecerle muchísimo a, a todos los que nos acompañaron. Eh, yo voy a poner ahí, mi... no sé si puse mi email, si alguien tiene alguna pregunta, después yo me, me ofrezco también a ayudarlos para, para ponerlos en contacto, para transmitir alguna pregunta a, a alguno de los participantes. Les quiero agradecer, acá hay mucha gente especialista que está escuchando, mucha gente que viene de áreas afines, de las ciencias sociales, de la salud, de la estadística, yo sé que el CCT va a seguir haciendo estas charlas, y apelo a la mirada interdisciplinaria, que vayamos a todas las reuniones, que aprendamos, que preguntemos, y que de acá salgan también muchas colaboraciones. Hicimos esto con, con la esperanza de que se pongan a trabajar en conjunto, intercambien ideas, así que ese es mi mensaje, me despido yo y le dejo eh, con María para que ella lo despida. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, en particular a todos los disertantes. Este, ha sido verdaderamente una reunión muy concurrida para empezar. Hemos llegado a un pico de 184 participantes. Eh, bueno, las discusiones que se han desencadenado son muy interesantes. y Bueno, esperamos que esta oportunidad se repita, como dice Pancho, este, sin dudas vamos a continuar con la organización de estas reuniones, tratando de mirar este problema desde distintas perspectivas. Eh, todo lo que ha ocurrido en la charla de hoy fue grabado y va a quedar a disposición de ustedes y de todos aquellos interesados este, en las redes sociales o, y o en la página del CCT Córdoba. Este, así que bueno, pueden consultar el el Twitter, el Facebook y la página del CCT con ICET Córdoba y allí nos seguiremos encontrando. Y por supuesto, todos invitados para las próximas reuniones y como dice Pancho, que sea este el origen de nuevos encuentros y de nuevas colaboraciones. Muchas gracias a todos, muchas gracias Pancho, porque tu participación ha sido este, muy importante, tanto en la ejecución como en la preparación de todas las reuniones. Bueno, gracias, un abrazo. Muchas gracias. Dejo un... Para que si hace falta alguna ayuda, nos contactemos. Bueno, además, este, antes de cerrar, quiero agradecer al doctor Pecheni que nos ha acompañado. desde Quizás. Ya... ¿Cómo? Activamente nos ha acompañado. Ah, sí, sí, sí, se ha expresado mucho a lo largo del chat. Este, bueno, así que bueno, esperamos que continúe. Vamos a tener una sesión de ciencias sociales, así que ahí él también va a ser un participante. Bueno, queremos discutir desde todos los puntos de vista que ustedes ven, ¿eh? desde la filosofía, la sociología, la historia, además de la, este, la computación, este, el uso de datos, la estadística. Así que va a haber un lugar para todos y todas. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Nos vemos. Un buen, buen día. Chao, chao.